Y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta experta en fiesterapeatromatológica y en patologías de la columna vertebral. Hoy os vamos a hablar de la mejor manera o postura que tenemos que adoptar cuando vamos a dormir. Hay que tener en cuenta que la recomendación es dormir entre 6 y 8 horas para poder descansar, coger energía y fuerzas. Para que este descanso sea óptimo, es muy importante la postura que adoptemos, ya que una mala postura y prolongada a lo largo de muchos días y años puede ser muy contraproducente para nuestro cuerpo, sobre todo para nuestra espalda. A la hora de dormir es muy importante tener en cuenta varios factores. Por un lado es fundamental que nuestro colchón no tenga más de 10 años, ya que se considera que después de 10 años de un uso constante, el colchón está deteriorado. Entre otras cosas por la presión que ejerce nuestro cuerpo sobre él, y además al dormir sudamos y esta humedad penetra en el colchón, deteriorando sus tejidos. El tipo de colchón es muy personal, además depende de la constitución de cada uno, así que lo más importante a la hora de comprar un colchón es asesorarse muy bien en su tienda de confianza. Segundo, la almohada también es muy importante. Desde Clínica forsal recomendamos una almohada cervical. Esta almohada cervical debe tener una forma hundida, con dos partes más altas. La parte más alta es la que tiene que estar más cerca de los pies y la parte más baja es la que tiene que estar más cerca de la cabeza, de tal manera que nuestra cabeza esté situada entre ambas partes. Antes de hablar de la mejor postura para dormir, primero hablaremos de la peor. Pero ¿cuál es la peor manera para dormir? Pues bien, la peor manera para dormir es boca abajo y para que lo podáis entender el porqué iremos explicándolo de los pies a la cabeza. Los pies al dormir boca abajo estarán en una postura forzada en flexión dorsal, perjudicando nuestros tobillos, ligamentos y tendones. La columna lumbar estará en hiperlordosis, es decir, aumentaremos nuestra curvatura lumbar, perjudicando a la misma y favoreciendo patologías lumbares. Por otro lado, los hombros estarán en una posición también incorrecta, favoreciendo la patología reumática, como por ejemplo la degeneración de los tendones o tendinosis. Y sobre todo las cervicales estarán muy forzadas en rotación, perjudicando mucho a las propias cervicales, muy musculatura cervical y favoreciendo así la aparición de vértigos y mareos. Por otro lado, hay que comentar que la postura para dormir boca arriba no es del todo mala, pero con la premisa de colocar nuestras manos encima de nuestro abdomen para no forzar los hombros. Pero sin duda alguna la mejor postura para dormir es de lado. Pero ¿cómo debemos colocarnos para que sea la postura más idónea para descansar? Pues bien, la cabeza tiene que estar situada en la hendidura de la almohada, de tal manera que nuestra cabeza cuello y mandíbula estarán apoyadas en la almohada el hombro de debajo estará en rotación intermedia para apoyar el dorso de nuestra mano en la almohada por otro lado el brazo de arriba estará apoyado sobre nuestro tronco la pierna de abajo estará estirada y la pierna de arriba estará de la rodilla estará flexionada de tal manera que así nuestras rodillas no estén pegadas y no nos puedan generar dolores aunque también podemos estar con, dos, la, con las dos rodillas lesionadas y de esta manera lo que haremos pues será poner una pequeña almohada para no producir en la, dolor en las rodillas. En las mujeres, sobre todo, que tienen más caderas, pondremos una almohada más grande en las rodillas para evitar que los músculos no se esfuercen mucho y no generen eh, dolores en la parte de la pelvis. Bueno, espero que este vídeo haya ha sido de vuestro interés.